De semana, siete sí. fines de semana a lo largo del año van a ser como este. Siete. ¿Cuántos sí. llevamos ya? Ya llevamos dos en lo que va del año, ¿no? El del de 1 de enero y carnaval, el carnaval, ¿no? Bueno, de ahí tenemos carnavales. Lunes y martes. El 6 de agosto también caerá domingo, entonces ¿Domingo? el feriado correrá al lunes. El 16 de julio para La Paz caerá domingo, correrá lunes. Lunes. Eh, hay un, bueno, Viernes Santo, obviamente, que está pegado al fin de semana, así que tendremos un. Unos buenos. Navidad también creo que es lunes Navidad también va a caer el lunes Sí. Y por ende año nuevo del 2024 también Y bien, no bien. podemos juntar todos los feriados y le metemos una semana Sería, ¿no? Un, Usted un sabe mes? que en México lo hacen así Sí, en la Argentina en México, también hace. En México, qué sé yo, se van eh, Todos de vacaciones durante 10 días O una semana, dependiendo ¿Y los canales los también? Los juntan, okay. no, no, esos vagos tienen que laburar <risa> Claro, alguien tiene que trabajar No, yo vine ayer a trabajar y no había trabajo aquí no, había noticiero ¿Ayer? Ocho y media de la noche, claro ¿Ayer? ¿Ayer? Entonces en a mí me hicieron una, ¿no? Ah, no Le contaron. Porque yo vine ayer a trabajar Y me dijeron que no No, ayer tuvimos noticiero en vivo ¿En vivo hubo ¿En anoche? La noche, sí ¿Qué camarilleros que son? Ah, no Nosotros camar... teníamos que hacer programa deportivo ayer Y me dijeron que no, que no había, que esto, que el otro Sí, tuvimos noticiero. yo me vi el domingo en la noche y ya no había qué hacer. Y domingo también. Estuvimos tempranito ah, no, de sí, la mañana y sí. en la noche también. El domingo sí, los vi que estaban laburando, ¿no? Estaban enfermos. Uh -huh. Macurcados acabamos. El, acabamos. el sábado acabamos. sí se hizo una muy buena transmisión desde los Yungas. Lindísima muy transmisión buena, muy, de Avial y el, el relato de Marcos Arabia. Sí, muy, muy bonita estuvo bueno, la transmisión. Una gran, paso una paso gran paso. expectativa, ¿no? <risas> es lo que yo le digo, la gente está ávida de que le mostremos espectáculos. Yo creo que el canal ha acertado en este nicho de eventos que, que la gente lo pueda ver, ¿no? Que muchos otros canales ni importancia les dan, ¿no? no, no, no. Ni siquiera son capaces de transmitir partido amistosos. Eh. Bueno, Pastopata campeón entonces del interiungueño sí. 2023. Y un par de chicos interesantes. De ahí saltan, pues, ¿no? Históricamente de, del intervineño a la liga. ¿Pero cuáles? Cuál ¿Cuáles han saltado? Ah, pues en la década de los 90. Ah, digamos. pero eso era mucho tiempo atrás. Ahora, ¿habrá o no habrá? El problema es que hay, mientras, yo sigo diciendo, que mientras tengamos la cantidad de extranjeros mediocres, viejos, que se naturalicen bolivianos, es poco probable que aparezcan nuevos futbolistas que puedan debutar en primera división. Por una sencilla razón, no hay espacio. Claro. Y los técnicos, como son cobardes, no son capaces de tomar determinaciones. Yo por eso lo alabo a Bolívar. Bolívar tiene los seis extranjeros que tiene que tener. Va a jugar con cuatro, no tiene naturalizado. Ahora que digan que el Pato Rodríguez lo quiere naturalizar, pero ¿para qué lo van a naturalizar? A ver. Uh -huh. Bien. Porque hay un montón de naturalizados que si no fueran naturalizados no juegan porque como extranjero no les da el linaje. Claro. Entonces le quitan una oportunidad a un boliviano. Pero bueno, hablemos de la novela que está... Yo, la, la gente dice la novela terminó de Wisterman. Yo mm. creo que no ha terminado. Un capítulo de la novela. Sí, va a terminar. Vamos a ver la segunda parte. ¿Eh? El ¿Qué? Nuevo Testamento, diría. <risa> Vamos a ver si estos son menos yejas que los otros o al final son la misma cosa. Pero son... El otro por lo menos decía que tenía 3 millones. Esto hasta ahora no dicen nada. Ahora, en 45 días habría elecciones. Sí. La cosa es quiénes se van a presentar y con... ¿Cuántos? Cuidado que vayan con, con billetes que compren hoy en Alacitas. Sí, sí, pero por lo menos en Alacitas tú compras una ilusión. Claro. Hoy deberían ir, ¿no? Sí. Deberíamos a decirles estos, que vayan al mediodía. Estos no tienen ilusiones ya, <risa> ¿No? Pero bueno, eh, el ingeniero Costa anunciaba la salida del Jeskini. A ver, escuche, porque esto pasaba este fin de semana. Felicitamos a las partes por haber llegado a este acuerdo. El presidente Garisoria ha dimitido al cargo y se va a llamar inmediatamente a elecciones de directorio en el Club Wisterman. Tenemos entendido también que a través de una conferencia de prensa, el vicepresidente Julio Torrico ha dimitido al cargo. Por lo tanto, hay un vacío absoluto en la administración del Club Wilstermann y se va a llamar... Eh, a elecciones en un plazo de 45 días esto estará a cargo de la, de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol para lo cual ya el presidente Soria va a eh, realizar todos los los trámites eh, que el protocolo indica eh, todos los hinchas del Club Wisterman eh, estaban muy preocupados pero creo que hay que dar ya muestras de, de tranquilidad se van a eh, ...unir esfuerzos para poder salir de esta crisis, ¿no? Ahí está el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol... ...cuando decía que el señor Jesquiví, bueno, pues... Eh, ...había dimitido, y, y lo rajaron, ¿no? Ya no había más. No había dónde. Claro, hay algunos detalles que dicen que... Eh, ...bueno, en la primera ocasión... ...se le había ofrecido 125 mil dólares para que se vaya... ...porque supuestamente le habían invertido... ...dicen que algunos que hasta lloró ahí... Pues no tiene plata el hombre... ...entonces creo que los pocos bienes que tenía... ...los habría hipotecado... ...en ellos unas cosas dicen de una constructora... ...que no es de él... ...que también estarían hipotecados... ...entonces el tipo pasa por un problema complicado... ...pero es por eso no hay que meterse... ...en lo que uno no, no es capaz de resolver... ...hasta donde me contaron... ...hay una salida... ...porque llega haber una salida la misma que va por los 350 mil dólares. Yo desconozco cómo se los van a pagar. ¿Y ¿Y de la inversión supuesta. Tú sabes que los periodistas de la parte alti perdón, los presidentes de la parte altiplánica y del Valle, le llaman inyección de capitales, o oh no. Como es una inyección de capitales, ellos entienden que eso es retornable. O sea, es un préstamo. Es lo que dije yo alguna vez, y no ofenderá a nadie. Pero estos son los presidentes judíos, ¿viste? Prestan y, y después la cobran. A diferencia de antes, que alguien iba a un club y ponía. Si lograba un rédito y recuperaba, fantástico. Si no, no. ¿Estos qué es lo que hacen? Invierten. Ponen, sí, invierten. Y a veces el equipo no pasa absolutamente nada, ¿no? Eh... Aquí me dicen que, que ya cerraron en 300, pero la cosa andaba por allí. Ahora, ¿quién ofrece esto? Los que se quieren hacer el cargo del club. O sea, ahí es donde viene el alcahueterío de, de padre y señor. Por ejemplo, ¿este qué le habrá ofrecido al amoroso? Porque ese sí que es un caradura el amoroso. Ahora nos vamos a preocupar del amoroso. Porque al final este, al final, te podés dar cuenta, este resultó ser un títere. No tenía un mango, lo engañaron... Dicen que están metidos algunos políticos también con que le hubieran ofrecido plata. Y yo digo, ¿de dónde va a sacar plata un político? ¿Y ¿Si cuánto gana un político? ¿25 mil bolivianos? ¿No? ¿Puede poner un millón de dólares un político a prestar? No sé. Uh -huh. A mí me preocupa. Ya. Claro. ¿De dónde lo puede haber sacado? Claro. Pero sí. finalmente no prestaron. Entonces, eh, cuando se va, el otro le deja una deuda de 6 millones. Entonces, hay un acuerdo de caballeros o de malévolos. ¿Cómo lo interpreta usted? Es un manejo poco fiel de la cosa pública que es dinero que no es claro, de. Claro, es decir, no, no te voy a molestar. A ver, usted, capo del Wister, hacete cargo, Juan, ahora, pero tengo, mira esto, prometéis por Dios y por la patria eh, no hacer ninguna acción legal en contra, mío, de listo, queda posesionado. Así entra en esto. Como ya empiezan a decir, las deudas son institucionales, que están en lo cierto, no son personales, pues se mandan a mudar y nadie sabe en qué estos tipos se gastaron 6 millones de dólares. Ahora, estos 45 días hasta las elecciones, sí. arrancará el torneo o los torneos arrancarán. Sí. ¿Quién está a la cabeza de Wilstermann? Pasa lo mismo que pasó con el otro alcahuete. Cuando se va el amoroso, no se fue el amoroso, firmaban ellos las cartas de pignolación Firmaba el amoroso y firmaba Galizoria. Ahora es lo mismo. Ahora firma Garisoria, y yo no sé quién va a firmar. Si va a firmar Guamán y los médicos, ojalá que tengan tiempo, porque se viven atendiendo partos y lo demás, el otro día no apareció ninguno. Entonces, eso es lo que hay que definir. ¿Quién va a ser el responsable de este tema? Ah, porque ahorita hay un vacío tremendo vacío. en la directiva. Así es. Entonces, sí. Alguien tendrá que firmar los papelitos. Alguien va a tener que... Entonces, él manda... Esto tiene que ver con la plata que va a dar la federación el próximo mes de... La cuota de la televisión, que son 120 o 140 mil dólares. Bueno, que eso será Entonces, que la otra semana, en febrero. La otra semana. Si es que ya no la tienen peinorada. O sea, comprometida para, para otra, alguien. alguien. Algún eh, acreedor de Wilsterman, sí. es decir, a alguien que le deben. Sí. Pero esto decía Guamán tras la reunión y hablaba del trabajo. Escúchalo. Costó mucho porque es un tema tremendamente complicado. Es evidente que Gary Soria también puso muchas condiciones para, para su salida. No era nada sencillo. Hay que agradecer a muchas personas que, que hoy día ayudaron a la, en, su, en la solución. Y en su momento lo vamos a decir, claro, que sí, porque de eso, no. como ustedes han escuchado también del presidente de la federación, va a llamar de manera inmediata a elecciones dentro de 45 días. Y todas las personas que quieran presentar un frente... Y, prepa y presentar una solución a Visterman, pues lo tienen que hacer. Me gustaría que mi equipo este año pueda clasificar a una sudamericana y que estemos tranquilos los todo los el año. Mario, bueno, hay elecciones en 45 días, la unidad es lo que demanda la hinchada y las circunstancias. Pero sin embargo, eh, si existen más de uno, lógicamente están todos sus si Mario? No, tenías... no, no, por favor, nadie está hablando de elecciones. Del único que tenemos que hablar ahorita es del equipo, de, de salvar sí, mañana, no. de soluciones, de que tenemos que hacer una campaña de carnetización eh, volando, eh, de que toda la gente que decía que era hincha del club ahora lo tiene que demostrar comprando su abono lo vuelvo a decir, si alguien piensa que entre 10 personas vamos a salvar esto está muy equivocado, lo vamos a hacer entre todos y este es el momento nos hemos dado cuenta, creo que Bilzer ha estado muy cerca de morir y lógicamente después empezar a solucionar el tema de las deudas, ¿no? tenemos las, las demandas FIFA, tenemos la quita de puntos que, que en principio ya fueron 6 y están confirmadas y no vamos a permitir que sea más de eso Mario, ¿qué pasa con Serginho? Bueno, Serginho se fue. Vamos a ver que, si, si él puede volver. Estaríamos encantados. Es uno de los ídolos del club. Se merece, como en algún momento le dije, todo el respeto eh, y el trato que debe tener una, una figura como Serginho. Y Vamos a ver qué pasa en lo siguiente. ¿Es una opción, Mario, para poder dirigir? No, no, no me pidan nombres ni de técnicos, de jugadores. No lo sé, ya, ya, no lo ya, ya. sé ¿No en este momento. Como los también, Mario? Bueno, nos hemos comprometido a eso. Si estamos aquí... Y hoy hemos viajado a la ciudad de La Paz es porque hemos intentado y destrabar la situación. Y bueno, nos vamos a poner el equipo al hombro. Ya hermano, viste, Hizo el pochi. Nos vamos a poner el equipo al hombro, ¿viste? Bueno, ¿qué, qué, Ya no dio por vivo, este debe ser director de alguna terapia intensiva, sí, ¿no? Porque dice, Viltemán estuvo por morir y ahora sí, ya está bien. Ya está vivo. Digo, la deuda de los ¿qué? 7, 8, 9, ¿cuánto? Llaman 7, 8, 9 millones de dólares. Sí. Ahora, se supone que como ellos dijeron que tenían plata, hoy, a las 11, qué sé yo, en un rato más deberían estar pagando un mes de sueldo, ¿no? En 12, 11 minutos deberían estar pagando claro, ya. Porque un los mes juristas de salieron de casa hoy día. Vamos a ir a entrenar. Amor, cambiate. ¿eh? Alita los nenes que vamos a, vamos a comer afuera hoy. Ah, ya. O, hoy un, un platito afuera. Claro, vamos a almorzar y cenamos hoy día afuera. Hoy día lo vamos a ver los billetes, hace rato que no los veíamos. Claro. Entonces deben pagarle. A la pobre mujer esa que llora, que trabaja en el, en el, en el complejo, le debían pagar hoy, a la primera. Sí, ¿Eh? claro. Pero no me van a venir con vuelta estos, de que vamos a pagar el viernes. No, no. Esa historia yo la conozco. Ahora, ¿el señor Guamán sería como el frente, diríamos, que se haría medio cargo en estos 45 días? ¿O cómo? Eso es lo que hasta ahora no está claro. Yo no sé si son los médicos que hay eh, un par de cabezas visibles allí, o es el señor Guamán, o va a ir como un trío. Están de moda los tríos, ¿viste? Ahora, entonces, no sé. Claro. ¿Eh? Eh, ¿Qué es lo, lo que va a pasar, la verdad? Pero hasta ahora, eh, ninguno de los dos, o, los médicos ni Guamán han dicho cuánto tienen para arreglar el lío. Ah, claro. ¿Eh? Y el tema pasa por ahí. No nada, pasaba más. necesariamente por quién esté a la Nosotros cabeza. Nosotros mostramos dos millones y pico que tenía de dólares Guamán. Pero Guamán en estos días no dijo nada de los dos millones. Ah, claro. Ah, cuidado. Hay que arreglar, dijo, la deuda. ¿Ya? Entonces, un mes de sueldo son 100, 120 que les van a pagar. Ya, esa es una. Hay que pagarle al chileno, al técnico que los demandó por 160. Porque no pueden inscribir jugadores. Porque que colabas. no los dejan inscribir es claro. por él. Hay que... Pero primero hay que pagarle eh, la deuda de los dos futbolistas esos, que por lo que le quitaron seis puntos. Porque si no pagan hasta la próxima semana, les van a encontrar otros seis. Y empezar un campeonato menos 12 y querer llegar a una sudamericana, como dice sí. el señor Guamán. A un este que llevarlo a la unidad ¿no? de terapia intensiva, Guamán. Ah. ¿eh? Sí. Porque después de 12 puntos y con todas las deudas, no. yo no creo que estén bien. No, ahí con... Para y, revivir. Entonces, ¿no? ellos tienen que juntar la plata, que es para, creo que es Soria y.. Y Soria y Gilbert, dicen que hablarían, pero los tipos quieren plata. Pero ahí tenés casi 180, 200 mil dólares. Ahí tenés 200, que hay que pagar ya la próxima semana. Tenés un sueldo, 150, que hay que pagar ya. ya. Sabéis qué? Dicen que lo trajeron al técnico, a Díaz, que de paso eh, le ha hecho ya juicio a, a Díaz Trongues? Lo trajeron porque él es muy amigo del Pato Rodríguez. A ver, mira vos esto. Y podría influir de alguna manera que sirva para que el pato les baje la deuda o les dé chance ah. de poder pagar a 2, 3, 4, 4. Para que él haga de lobista con claro. el pato. Es lo mismo que el final de Salina. Yo alguna vez hablé con él y le digo, pero ¿y ese tipo, por, por el técnico venezolano, cuándo viene a la paz a trabajar? No, él me ayuda, me dijo. ¿Con qué te ayuda? Él, es, él, él vive al lado del, del presidente Blooming, conversan mucho, entonces me lo calma, me dijo los equipos cruceños. O sea, para eso contrató un técnico. Y este es exactamente igual lo que está pasando. Para eso que contrate un asesor, un lobista, claro, ¿no? ¿No? ¿no? En otros países hay estos lobistas. Imagínese usted. Tremendo. ¿No? Ahora, la pregunta: ¿y los refuerzos que contrató el señor Grover antes de, de irse, o el señor Soria? Sí. Eh, ¿Seguirán? Ese es el tema, no porque pueden, ahora ¿sí? hay una serie de denuncias Que los futbolistas tenían contrato por 5 mil dólares Y de la noche a la mañana Cuando este se va, ya empezaron Les han subido a 7 Y hay otros a 9, y ahí están metidos los extranjeros ¿no? Pero, eh, fíjate Porque este tipo A mí me parece que este es un mal tipo El técnico, el técnico yeah. Ya. Eh, mirá lo que sale a decir Porque este no quiere ningún brasileño allí de lo que sale así con el tema de las nacionalidades. Yo por lo menos no le creo. ¿Qué va a pasar con...? Eh... Quiero hablar de los dos brasileños. ¿Se van a quedar? ¿Se van a ir? Porque son jugadores que aparentemente tendrían el contrato. Yo tuve que escuchar el año pasado a un futbolista eh, decir que todos saben que a Cristian Díaz no le gustan los brasileños. Sí, pues dijeron acá. Un futbolista que no fue separado del plantel, ¿no? Y yo lo que digo es que a Cristian no le gustan los vagos. ¿Está bien? Pues allí no es brasilero. Y yo anoche hablé con el negro para ver si podemos hablar. Eh, hablar es muy fácil y yo no me voy a poner a la altura de un, de un chiquilín mal educado. ¿Está bien? Entonces, cuando vos me preguntas, Marce, por los brasileños, tengo que poner también a Julián Velázquez, que es argentino. Yo Juli lo conozco. Tiene ese club ese lo conozco, pero hace 10 años. Que tuve. Entonces también Julián que entra en, esa, en ese análisis. Eh, en cuanto al tema contrato, no lo sé cómo están. De hecho, anoche hablamos y ellos estaban también un poco en ascuas de esas situaciones porque, bueno, estaban dentro del club. Y no solamente Márquez o Machado o Velázquez eh, van a ser analizados y analizar su situación. Eh, también va a ser analizado Juárez, Cuella, Condori, etcétera. Hinojosa y algunos más que se meten pasando su nombre. No, no es un tema de... de Peñarrita, eso es un tema de nacionalidad. Esa, yo, soy, yo no soy una persona de, de polémica, siempre le esquivo al, al lío. se decir eso. Yo las cosas que pasan adentro de un vestuario no, no las digo. Y si un jugador juega, juega porque se lo merece. Y si no juega, juega porque no se lo merece. Y lo demostró acá en Visterman. Entonces, zanjada la, la, la, la charla en cuanto a las nacionalidades. Eh, vamos a ver qué es lo mejor para el club independientemente de, de la nacionalidad. Ese es el, el, el problema que hay. O sea, hay una serie de jugadores que han contratado y que no. No, yo creo que no, no se van a quedar. Pero el tema es cómo es que nos desligamos de estos brasileños que han venido. Imagínate, hay uno que hace dos años que no jugaba, el otro que hace un año que no jugaba. Bueno, se habían dedicado a la familia y se los pago este. Lo Igual diciendo, el técnico sí. este también, este mediocre. ¿Te acordás que se fue de Díaz cuando se murió su padre? creo que te le faltaban seis meses y ahora creo que está demandando al club un montón, un montón de dinero, Strong y o sea y si estos fueran tan buenos y qué hacen aquí, ¿no? O sea, pues si vos tenés un técnico que sí que es ganador, que es esto y lo demás, ya tendría que tener laburo, ¿no? Complicado, no? ¿no? Porque empieza a formar este tipo, especie de camarillas dentro sí. del equipo y claro es eh, casi una ley absoluta que claro. Las camarillas acaban jugándole en contra al técnico claro, Por ejemplo, siempre. Castro es jugador de la institución. Lo único que, me, que tienen que hacer es una adendum para que vaya y juegue. Este no lo quiere porque Castro tampoco lo quiere. Se dijeron algún par de cosas. Para Castro este es un... Uh -huh. pasarle papel higiénico. Claro. Este aguanta y quiere jugar con un delantero. Entonces el tipo ese no está de acuerdo. Entonces por eso no va. ¿Por qué? Porque le cae mal a él. Pero sin embargo, ¿qué pasa si no pueden inscribir jugadores? Hay algunos que sí los podrían acomodar. Ahora, ¿van a votar a esos seis refuerzos? Es lo que yo pregunto. Eso y van implicaría. a traer más jugadores. Ya ya lo contrataron a Chumacero. Está contratado a Chumacero. ¿Para Wilterman? Sí. Ah, no la tenía esa. Y dicho Chumacero que... sí mandó una carta pidiendo que por favor lo contrate. Y como tiene pensiones que pagar, vos sabés. Ah. Y no tenía laburo. Ahora, ¿puede que. Vilderman, no, tampoco, ¿a él tampoco? No, tampoco lo pueden creer a nadie A nadie, claro, a nadie. entonces... Chomacero a... arregló por 4.000 dólares Después que pedía 25, ¿te puede dar cuenta? 25.000 dólares Arregló por 4 lucas Hay que ganar 25.000 dólares en este país ¿no? sí. ellos, ellos lo ganaban claro. Qué Arce igual te ganaban 20 lucas Ahora no tiene equipo Capaz que estos también lo lleven Pero yo hablé con alguien de por ahí y me dijo que no Que no, no les interesa, tiene 39 años y Y bueno... Creo que lo más que pueden pagar son cuatro. Dice que a Chumacero le alcanza justo para pagar las pensiones. Pero vos decís, un jugador como Chumacero... ...que se creía Tarzán y va por cuatro... ...bueno, entre no jugar... Claro. Eso es. debe ser triste para un jugador profesional... ...que se creía la rabadilla de Cristo... ...pues que nadie lo contraten, ¿no? Claro, no tremendo. Ahora, a mí me sigue llamando la atención... ¿Cómo se anima, ya sean los salientes o los medio entrantes o los de la transición o lo que se llamen los que se hagan cargo de Bill Sterman, cómo pueden seguir pensando en contratar gente cuando no los pueden inscribir? Porque ellos suponen, o sea, para solucionar los problemas, tienen que arreglar el tema con el pato, pero para eso le sirve el técnico. No le sirve para jugar al fútbol ahora, le sirve para arreglar los problemas, ¿no? Complicado llegar a una sudamericana con un técnico que te sirve de lobista, ¿no? Imagínate. ya, Porque además él fue el que lo trajo, entonces debe tener una ligación muy especial. Claro. Porque cuando va un técnico y el técnico lleva dos o tres, y bueno, no. Alguien me dijo a mí: vieras tú la plata, si no está cobrando casi nada. Y bueno, la diferencia la hacen después de otra manera. Yo tengo documentación, este vendían en los partidos amistosos y la directiva no sabía. Mm. Entonces, este se la rebusca, digamos, para pa juntar. Lo que de repente no, no, no puede hacer teniendo el sueldo. Bueno, la novela eh, continúa, está lejos de terminar. Está no. lejos de salvarse todavía el Wilter Wiltermann, todavía yo creo que no. la deuda sigue. Yo creo que hoy día tienen que pagar a los futbolistas. Porque esa de que el viernes los muchachos todos los viernes esperaban que les paguen. Pues no les pagaron nunca. Tremendo. Ahora, yo no sé cuánta plata van a poner cada uno, pero... Habría que tener casi 200 para el tema del Gilbert, que no le pasen los 6 puntos. Para el otro, para que inscriban, tenés el chileno 150. Y el otro son dos ahí tenés 352, tenés 550 mil dólares. ¿Qué tenés que pagar ya? Medio millón de dólares. Medio millón. Tenés una planilla, 200 mil más, 700 mil. Y los jugadores que vas a... Ah, y querés desligarte vos de la manga de fuleros esto que trajo el Jeskini Mínimo, tenés que tener otros 100, 200. Y necesitas un millón. ¿Y, ¿Y qué es la lo transición que pasa? No creo que claro. pongan. Porque ¿Sí? lo de la transición no van a poner. Porque van a querer ser oficialmente directiva para poner... Pero ¿no? es el mismo verso del Yeshkini. Yo pongo los tres millones, pero cuando me elijan. Lo eligieron y nunca puso. Esto están esperando, lo mismo que el otro, que la federación les dé la plata de la televisión, la primera cuota, 140. El Dicen 140, que han negociado no. con los futbolistas. No sé, no tengo idea. Pero mientras tanto yo no vea, que levanten la sanción en FIFA para que inscriban, mientras tanto yo no vea que le pagan a los dos futbolistas, no les creo. Porque además ellos pueden voltearte hasta marzo, que hay la chance de inscribir jugadores. Digamos, hasta el 15 más o menos de marzo, la segunda semana tú puedes inscribir. Entonces, lo del pato puede demorar hasta eso y lo de, del chileno. Y pueden jugar sin... Esos seis jugadores menos. Puede ser importante. Hay Castro, hay un montón de jugadores. Todos los jugadores que estuvieron el año pasado pueden jugar en el equipo porque están inscritos. Mm. Pero los dejaron ir ellos. Uh -huh. Entre ellos Serginho. Serginho, también Serginho, podría volver. Uh -huh. pero Serginho, además de tener diferencias con el Eliechini con Soria, tenía con el director técnico también o no? Sí, no, pero el director técnico ya no está, lo votaron, le pagaron 5 mil ah, dólares y se fue Claro, vino dos prácticas, cobró 5 más 3, creo que le dieron 8 bueno, ahí ya está, está saldado bien, ¿no? entonces. está bien, 8 mil ¿no? entonces hay que ver qué va a pasar para mí la historia no termina todavía porque eh, en el, una cosa es estar de afuera y la otra es estar dentro mm adentro se dan cuenta de que de repente no son 8 o 9 millones de dólares y que hay cosas más prioritarias, deuda como dicen los economistas, mediatas e inmediatas. Entonces, hay que saber cuáles son. Porque eh, hay una cantidad impresionante de jugadores que, que han demandado a la institución. Son creo que 15. Entonces, yo no sé hasta dónde aguanten, ¿no? Claro, debían hasta servicios, ¿no?, de la casa de Barbie. 21 mil bolivianos en luz. ...dice que tenían que prender la lupa... ...que sea más grande la sede... ...¿cómo sería de chica? Claro, ¿No? y, y deben mucho dinero... ...le deben al personal... ...creo que son seis meses, ocho meses... ...a la gente que trabaja en el complejo... ...hay gente que gana el mínimo... ...y no le pagan... ...entonces yo creo... ...que mientras tanto y cuanto... ...no se solucionen las cosas... ...no empiecen a correr el dinero... ...porque ahora... ...¿qué hace un empresario... ...si quiere hacer las cosas bien? Ellos han criticado... Al Yeskini, porque el Yeskini lo único que hacía, lo mostramos aquí, plata que entraba a Federación, iba a su hermanito y lo cobraba en un cheque. Nadie sabía en qué lo gastaban. Entonces, si hablamos de transparencia, ¿qué es lo que deberían hacer los de Wisterman? Muy fácil. O sea, si yo voy a poner mil dólares, yo, el ingeniero Mario Guamán, yo, ¿eh? yo soy un ingeniero, perfecto, agarro los 500, los deposito en la cuenta del club, los 50.0. mil no es así. Al depositarlo, ya creo un vínculo de obligación con la institución, de que yo estoy poniendo 500. Esos 500 tiene que haber un informe, una glosa para qué es lo que se va a utilizar. O sea, 500 se va a pagar a fulano, sutano, mengano, dan, dan, dan. Entonces, así le daríamos transparencia a esto. La Asociación de Médicos, el doctor Mustafa, creo que se llama, el otro no me acuerdo cómo se llama, los tres o cuatro, se juntan. Nosotros vamos a poner 100 o 150 o 200. Depositen ese dinero en la cuenta del club. Entonces el club, ellos mismos lo van a manejar, lo manejan de forma transparente. Es decir, claro. depositaron 150, sirve para pagarle al, al doctor Montaño, qué sé yo, tanto. Al, a, a Juan Pastel, tanto. Al cantante Frutado, tanto. ¿Me entiendes? Entonces, claro. ¿qué es lo que pasa? De esa manera vamos ordenando las cosas. Porque si no, no, no, no, yo me hago cargo de esto, de algo. Y usted no sabe al final si le pagaron, cuánto le pagaron o cómo le pagaron. Porque el futbolista, cuando tú le dices, mira, te debo 50, te doy 10 ahora, el tipo, ¿para cobrar? cobra 10. Pero hay que ver por cuánto firmó. O sea, si vamos a hacer la cosa bien, hagámosla bien. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al depositar la plata en las cuentas de Wisterman, se hace un cheque pagando. Entonces, el tipo que va y cobra, va a cobrar 5.000 de su premio, de su sueldo, hay la constancia que cobró. Porque cuando vos te dan en efectivo, te pueden dar 5 y te pueden hacer firmar por 10. O hacer el documento que el jugador, en un gesto de amistad con el club, lo está bajando en la deuda. Pero si hablamos de transparencia, partamos por ahí, ¿no? Claro, con, mediante el banco todo sería transparente. Yo pregunté, ¿pagan hoy? Me dijeron, no. ¿Por qué? Porque no hay contador, me dijeron. Pero la chequera del club, alguien la maneja, ¿no? La chequera del club, me imagino que el trámite en el banco, el cambio de firma, puede demorar, ¿cuánto? ¿24 horas? ¿Qué cosa más vino no hincha de Witterman para arreglar la cuenta en dos minutos? Claro. Pues tienen que llevar un poder, poder de administración. Eso lo tienen que haber hecho temprano, hoy a las nueve. Donde el señor Garizori, en su calidad de presidente del club, otorga un poder a los señores Guamán y los médicos para que ellos gestionen, manejen acciones tendientes a, a ayuda y para el club. Es un poder como sea, un poder de administración. Es que ellos administren el club. Porque si no lo hacen así, y esto va a ser peor. 30. Y si el, si el Yeskini va a cobrar los 300 o 400 mil dólares, que le paguen con un cheque para que la gente, qué sé yo, por lo menos eh, cuando lo vean por la calle diga, ese fue el que vino y, y mira lo que cobró, casi nos mató. Y al otro hay que iniciarle alguna acción. O sea, no te podés quedar vos en tu casa, pancho, y después salir a decir que no tuvieron un manejo adecuado, no supieron hacer las cosas. Es que el imbécil este dejó con 6 millones de dólares al club. O sea, es, tanta, es mucha hipocresía, amigo Montaño. Tremendo. Tremendo. Entonces, vamos a ver de qué manera lo pueden solucionar. Estaremos atentos al atentos. nuevo capítulo de la historia de la ya, novela. Sí. Y ahora eso le viene un problema a que es El técnico ese el, los ha demandado. Dicen, no me consta. Ya dice que son 300.000 que lo habría demandado. Pero, ¿qué cifras, no? Para nosotros son medio escandalosas, obviamente. No, no Para el cualquier, fútbol internacional es. Pero una para nada. cualquier ser humano son escandalosas. Claro. Ya. O sea, si tuviéramos un fútbol competitivo, bien va. Bien. Pero no tenemos un fútbol competitivo. O sea, no le podemos pagar tanta plata a tanto mediocre. ¿Me entiendes? Hablando de fútbol competitivo, sí. eh, ¿cuándo arranca el torneo? Eh, la próxima, en la primera semana de febrero. Ya, ya está. Yo entiendo. Y el otro torneo, el paralelo que se jugaría los miércoles y jueves. Se pues supone que va a partir la misma, la misma fecha. Anoche hubo una reunión. Eh, pero terminó muy tarde, 11 y media de la noche. Yo ya estaba durmiendo. Entonces me. Les quisieron contar y no. Esta mañana me levanté, pero. Tuve que clase de ballet, ¿viste? Claro, eh, el, Y después el piano, el es entonces. Muy temprano, claro. sí. eh, y, y el violín me lo pasé, ¿sabe por el dónde? el violín Porque para la tarde. Para la tarde. Está bien. ¿Sí? Eh, entonces, vamos a tener detalles de los torneos. Una y media. A la. Una y a media. A una y media. Sí, una a una y media yo lo voy a consultar. Eh, Juega la selección hoy día. La sub-20. Jugamos con Chile. Decisivo ese partido, porque ganó el primero contra Ecuador. Sí. No, el primero no, se ganó a contra Venezuela. Venezuela. Perdió contra Ecuador, Ecuador. Y ahora este es de decisivo. Sí, sí. Eh, ¿Usted sabía la hora por ahí? Sí, 20-30 hora boliviana. Ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche. Lo están transmitiendo por alguna empresa de cable, creo, acá, ¿no? Sí, yo no lo he visto. Yo el fin de semana me dediqué a ver partidos por eh, Internet. Vi la derrota de Strongest con Atlético Tucumán esa la vi, el otro día había visto el partido de Olway también, interesante, ¿no? Y um, vi primer tiempo de Oriente Petrolero cuando ganaba 1-0 a Cerro, eh, pero sabía que lo que iba a venir el segundo tiempo y eso pasó. Vi que un, un equipo venezolano va a venir a jugar si, con un tremendo, con si viene tremendo de China, calendario. Va, ¿no? va a jugar con, en Santa Cruz, después tiene otros partidos y va a terminar jugando aquí el domingo con Bolívar. Sí, ese, ese último es el partido. estreno de Bolívar, digamos, para ver eh, el plantel que va a tener. Bien, ahí Eso van va a jugar. jugar ¿eh? Sí, después hay otros partidos amistosos, pero que no generan tanto ruido, ¿no? Eh, y después hay algunas contrataciones de otros cuadros que, que, bueno, yo no sé por qué los contratan, de verdad. Jugadores muy malos. La gente dice sí, pero no tenemos full, Sí, pero la poca plata que haya, invirtámosla bien. Claro, ¿no? O buscar nuevos talentos. Claro. Como por un ejemplo. Gueño. El brasileño este que lo metieron en Chirola, ¿te acordás? El que dicen que violó a una chica en el baño, ese. Y se cobra eh, 300 mil dólares por año por mes. Alves, supo usted, ¿no? Daniel Alves, sí. Sí. Supe que la esposa salió a darle con todo contra su detención, ¿no? Sí, dijo que lo conocía mucho a él. Lo que pasa es que fue a divertirse a una, a, una, a una discoteca y supuestamente habría violado a, a una de las chicas que lo habían acompañado allí. No, tremendo. Vos pues, decís, ¿cómo estos tipos se animan a hacer ese tipo de barbaridades? No, es... se quedan impunes, pues será, ¿no? La, la fama, el exceso de dólares... Por eso usted no vaya a la disco solo. Vaya no. siempre acompañado. Lleve a la, sí. la señora. no tanto sola. No, no, lleve la señora, ¿no? Sí, que me cuida. Uh -huh. Bien, Juan, muchas gracias. Placer. Mañana al promedio a las 10 y a las 13 con 30 y a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Y febrero estamos armando una programación brutal, ¿no? Ah, sí. Febrero con todo, Benito. Con, con todo. todo. Hasta pantalones me voy a poner en febrero. Así que imagínense. Estuvo junto a nosotros el número uno, Juan Pastén, a propósito del fútbol boliviano.